¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y les doy la más cordial bienvenida a, a este espacio, que como todos los martes, bueno, más bien de lunes a viernes, eh, de 4 a 5, en, en este espacio tenemos una hora precisamente para hablar de cuestiones que tengan que ver relacionadas con la economía. Y eh, en este caso, como todos los martes, pues me toca a mí el espacio, un servidor de Manuel García, acompañarlos de 4 a 5 en, en, estas, en estas historias y en estos temas. Hoy Luis eh, no pudo estar, eh, se, se disculpó, tuvo que atender eh, realmente unas cuestiones propias de, de la academia. Como usted sabe, eh, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas es una persona que de repente suele estar eh, eh, ocupada en, en la mayoría de las veces... Eh, dando conferencias o este tipo de cuestiones que, que son propias de, de su trabajo como profesor. Nos pidió obviamente que, que lo disculpáramos y que eh, le mandara un, un caluroso saludo ¿verdad? a todos los escuchas En ese sentido, bueno, pues nos toca a nosotros estar en, en este espacio hoy, eh, 21 de junio, eh, precisamente el día más largo del año. Eh, hoy, hoy es el equinoccio donde precisamente al opuesto del, del que ocurre en diciembre, que es el día más corto. Este es el día que va a tener pues eh, la mayor cantidad de, de minutos o de horas con luz. Y curiosamente nos tocó un, un día eh, nublado con como dice a lo mejor protección civil, todavía con lluvias. Ayer tuvimos una lluvia bastante fuerte y hoy esperamos continuar más o menos con esa racha. Así que bueno, pues tome sus precauciones, especialmente si dejó la ropa tendida, pues esté al pendiente porque en cualquier momento le puede caer la lluvia y, y entonces eh, nada la evitará o le evitará hacer corajes. Pero bueno, pues en cosas más amables estamos viendo hoy una, eh, una situación con un panorama que eh, contrario a lo que siempre habíamos platicado de la inflación, Ahora este programa tratamos un poquito de olvidarnos, como, como también nos menciona a veces Luis Enrique en sus lecciones de, de economía C, ¿no? donde todo lo toma de una manera más tranquila, menos eh, este, apasionada, eh, así espera que, que tomemos así la economía con esos vaivenes, con esas subidas y bajadas, de una manera eh, pues con una filosofía más eh, de buen humor y de, y, y de buenas que, que de una manera catastrófica. Entonces yo creo que con esa misma filosofía tomamos este día eh, nublado, que es, parece ser un día sabroso, que nos está dando tregua a, a los días pasados que teníamos arriba de 40 grados y que de verdad se nos había convertido en un verdadero infierno, así literal y metafóricamente no hablando. Bueno, en, en esta ocasión eh, el tema del programa eh, va, va a girar en, en torno a unas cifras que estaba yo leyendo eh, en, durante la semana de, de nuestra ciudad cifras que, que a veces no nos paramos a, a revisar porque dentro de la cotidianidad pues asumimos a veces que todo lo que nos ocurre alrededor son cosas perfectamente normales y no nos ponemos a ver las particularidades que tiene eh, precisamente esta ciudad Juárez no es una ciudad obviamente de contrastes todos los que vivimos aquí sabemos que es una, una ciudad que evidentemente presenta cuestiones que normalmente no se ven en otras latitudes o en otras ciudades o en otros municipios de este país pero que eh, dado que nosotros estamos acostumbrados a, a, a lidiar a veces a beneficiarnos o a veces sufrir o padecer algunos de estos datos lo vemos de la manera más normal y precisamente tuvimos eh, la visita hace dos semanas dos o tres semanas del doctor Mora, el, el eh, director del, del IMIP. Y, ...y nos eh, comentaba y nos presentó un documento... ...que se llama Radiografía Socioeconómica... ...del municipio de Ciudad Juárez del 2021... ...que es un documento que de verdad les recomiendo... ...y les recomiendo ampliamente... ...porque en realidad es, es un trabajo muy bien hecho... ...donde recoge cifras de diferentes eh, temas... ...y diferentes eh, este cuestiones que obviamente nos atañen... ...a todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad... Y por mencionar algunos alguno de los temas que vienen, ahorita vamos a revisar unas cifras que me parecieron interesantes y, y, y creí relevantes comentar un poquito, no de todo el, el, el, el documento, obvia, obviamente, porque Pues porque obviamente es un documento extenso, es un documento que, que vale la pena no solamente leer, sino reflexionar y, y, y repensar en muchas de las cuestiones que creemos nosotros que hoy en día es Ciudad Juárez, para darnos cuenta que estamos en una ciudad, pues, que tiene diferencias y diferencias, vamos a decir, en algunos casos serias, en otras que a lo mejor no las habíamos percibido. no eh, Este documento, a, así a grosso modo, pues obviamente nos presenta una situación geográfica, como ya eh, en ese día lo habíamos platicado, pero particularmente yo creo que los puntos fuertes de este documento es la cuestión demográfica, es la cuestión obviamente de salud, derivado obviamente de este encierro que tuvimos y que nos duró cerca de dos años o más bien, pasado los dos años y que nos llevó a replantearnos en, en voces de algunos como Luis Enrique que decía Que nos, toda esta pandemia nos llevaba a redescubrir precisamente pues eh, todo el atraso ¿no? o, o todo el subdesarrollo que teníamos como país Bueno pues aquí en, en este documento podemos estar viendo precisamente muchos de los asuntos que a veces nos pasan por alto En la cuestión de salud, en la cuestión de educación, en la cuestión de seguridad en la cuestión económica, en la cuestión de finanzas públicas, movilidad, infraestructura y sobre todo, muy importante para estos tiempos, el medio ambiente. Cómo está posicionado y qué números tiene precisamente este municipio de Ciudad Juárez. Pero antes de empezar con este, este documento, pues nada más eh, dándolos eh, los, los datos que, que dice... Mi compañero, son relevantes obviamente para que, que cada semana se revisen. Eh, le, les daré nada más dentro de la noticia, digo, para no dejarla como una obviedad, que el peso se volvió a apreciar en una tercera jornada, obviamente consecutiva, y que va en muy buen camino ahorita ese tipo de cambio, derivado obviamente de, de la decisión que el día de pasado mañana, del jueves, eh, de, derivado de la reunión de que el Banco de México tenga, y tome la decisión, como seguramente lo hará, de, de subir las tasas, esperan obviamente en una misma proporción que lo hizo la semana pasada la FED, que fue de 0.75, en ese mismo sentido el peso pues, sigue sigue apreciándose, obviamente en espera de que el Banco de México reaccione de la misma manera, en una medida pues más que lógica para detener esta inflación, o combatir por lo menos esta inflación, al menos poniendo su granto de arena, o utilizando las herramientas que tiene el Banco de México, precisamente para detener eh, este, este tipo de fenómenos. Pero bueno, ahora sí, entrando en tema, les comentaba precisamente de esta radiografía, de esta radiografía que, que el IMIP tuvo a bien hacer y que cada año presenta una, no es una un documento que haya presentado por, por esta vez, sino que cada año lo presentan, y que vale mucho la pena, si usted quiere revisarlo, puede entrar a la página, está ahí colgado en, en, en el internet. La dirección es imip, así como suena imip.org.mx, -I lo repito, imip.org.mx. Y ahí puede descargar el PDF donde está todo el documento o también puede ir obviamente a las oficinas de, de, de IMIP donde puede adquirirlo o también ahí mismo consultarlo. Eh, le digo que es un documento que obviamente está diseñado para cualquier edad, para todas las personas. Es obviamente más relevante que los políticos o que los tomadores de decisiones pues revisen este documento y, y que vayan haciéndose una idea de qué es eh, esta ciudad y cuáles son los números de esta ciudad, porque hay que recordar que todo aquel que Habla obviamente sin tener un respaldo estadístico o Un respaldo numérico en ocasiones Pues simplemente lo que dice se convierte en una mera opinión Ya que no tiene un sustento para obviamente mantener ese dicho Y en este sentido este documento ayuda muchísimo precisamente A entender todo el entorno en el que vive en el que vive Ciudad Juárez Y lo que representa Ciudad Juárez también para el estado de Chihuahua Yo sé que por la calle o cuando vamos ahí caminando o, o en la rotera Escuchamos que, que Ciudad Juárez es la, la ciudad más importante del estado y, y que es la que produce más, e incluso hay sentimientos donde sentimos que el municipio de Chihuahua no roba impuestos y que embellece la ciudad a partir del dinero que toman de Juárez y bueno, eh, entendemos y, y a lo largo de, de todo este tiempo que tengo yo eh, viviendo en la ciudad, que es más de 20 años, eh, hemos, hemos entendido y hemos eh, crecido con, con eh, esos, esos comentarios, ¿no? a veces con fundamento, a veces no del todo. Lo que sí es que cuando volteamos la mirada precisamente a la situación geográfica de nuestro municipio, nos damos cuenta que efectivamente, pues obviamente Chihuahua tiene un poco más de 3 millones de habitantes y pues un importante número de habitantes de Ciudad Juárez es, eh, representa casi el 60% de, de la población del estado. ¿no? Entonces es, es, un, es un porcentaje importante, es un porcentaje obviamente relevante y entonces eh, son datos que tendríamos que estar revisando. En este sentido, para darnos con eh, una idea de los tamaños de las poblaciones, vamos a comparar en este caso Ciudad Juárez contra el municipio de Chihuahua, eh, el municipio de Juárez tiene obviamente a los datos del censo, que es el, el, el dato que recoge este documento del 2020, tiene una población de 1.518.609 habitantes, en contraposición del municipio de Chihuahua, que tiene 936.277 habitantes. O sea, es decir, hay, hay una población obviamente con una diferencia enorme en, en, en población. Y también... Si comparamos el otro, otra, la otra parte conurbada de Ciudad Juárez, que en cierta manera también están juntas y está eh, están una pegada a la otra, dividida a lo mejor por una línea fronteriza, pero al final del día la población sigue siendo eh, digamos eh, casi la misma, donde compartimos necesidades y enfrentamos en cierta manera también los mismos problemas, está el Condado del Paso, y el Condado del Paso tiene 865.657 habitantes. Eh, nada más para que nos demos una idea de estas tres poblaciones y la superficie en kilómetros cuadrados que tiene. De todos esos eh, de, de esos tres municipios, la que tiene la menor proporción de, super, de superficie en kilómetros cuadrados es el Condado del Paso, que tiene 2.628 kilómetros cuadrados. Es donde se asientan estas 865.000 eh, 657 habitantes Y el segundo Municipio con menor Superficie es El municipio de Ciudad Juárez Donde tenemos 3561 kilómetros cuadrados El municipio de Chihuahua Es por mucho, o sea de estos tres El más grande Con 8384 kilómetros cuadrados Entonces para que nos demos Una idea más o menos de, de, de las dimensiones Esto nos va a llevar a algo que Dentro de muchas disciplinas eh, y sobre todo en la cuestión de negocios es muy importante, es muy importante conocer es la densidad poblacional. Cuando uno va a poner un negocio, o pues está pensando obviamente en, en, en poner algún tipo de empresa o algún tipo de negocio, lo, si, si va a tener a lo mejor un contacto directo o busca a lo mejor clientes en una determinada zona, pues es muy importante la densidad, porque obviamente a mayor densidad, mayor posibilidades de obtener clientes. En este sentido, eh, la que presenta una densidad poblacional más interesante de estos tres municipios es Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez tenemos 426 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es decir, cada kilómetro cuadrado vamos a tener cerca de, de 426 habitantes. Obviamente es una situación en promedio, o sea, no podemos esperar que vamos a dar... A lo mejor un, en, por cada kilómetro cuadrado nos vamos a encontrar a 426 personas. Obviamente esto es un promedio. Y esta cifra se llega obviamente dividiendo la población del municipio que estamos revisando entre la superficie en la cual se siente esa población. En este sentido, 426 no es una población definitivamente de las más grandes. Hay municipios como pudiera ser eh, Monterrey o la propia Ciudad de México, o, o, o la misma Guadalajara que presentan densidades muchísimo mayor que la que tiene Ciudad Juárez. Sin embargo, dentro del estado de Chihuahua y, y, y vemos que en esta zona también fronteriza, es de las más grandes. Obviamente, como vamos a ver más adelante, Tijuana, ya a nivel frontera, pero pues representa también una parte importante o con un número mayor, pero es decir, dentro al menos de... de, de de Texas y de, y de estos alrededores no es nada despreciable, ni la población ni la densidad que tiene eh, la ciudad para hacer los negocios y hasta aquí me está llamando aquí Arturo, entonces le pido que le mande un saludo, lo está mandando rápidamente a corte vamos a corte y regresamos rápidamente en un minuto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 Regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos de regreso aquí en el programa. Recuerde seguirnos y darle like a nuestra página oficial Radio Mexicana, nuestras noticias 1300. Activa la notificación de video en vivo del programa que, que quiera a, a lo mejor no perderse para que obviamente las mismas redes les recuerden ese, ese programa, ¿no? Y bueno, continuando, estábamos antes de irnos al corte con algunos datos geográficos eh, de, de, de Ciudad Juárez, ¿no? que a veces no vemos o, o, o vemos por sentado que, que conocemos y obviamos en algunas ocasiones. Estábamos viendo la cuestión de la densidad poblacional que, que, que les comentaba, que a nivel comparando los tres municipios, vamos a decir, más importantes, de ahora sí que de por aquí, ¿no? que, que serían el municipio de Chihuahua, el, el condado del Paso y Ciudad Juárez, pues Ciudad Juárez tiene la mayor densidad poblacional o digamos la más interesante de estos tres. Además, otro de los puntos importantes que, que yo creo que hay que recalcar eh, es el número de viviendas. De estas tres ciudades, Ciudad Juárez tiene el mayor número de viviendas habitadas. Juárez tiene 449.452 viviendas. Obviamente esto es al censo del 2020, con información del censo del 2020, mientras Chihuahua tiene 300.786 viviendas. En el caso del municipio, de, de, de bueno, en el condado del Paso, estamos hablando de un número muchísimo menor, que son 268.310 viviendas. Entonces, si se fijan, hay un contraste realmente grande entre eh, los números, al menos en la cuestión geográfica, entre estos tres municipios. Y obviamente estos números, en cierta manera, favorecen a, a, a Ciudad Juárez. En el caso del número de, de personas por vivienda, pues más o menos se calcula que hay 3.4 personas por por cada eh, vivienda en Ciudad Juárez, mientras que en el municipio de Chihuahua está alrededor de 3.1. O sea, es, es decir, están realmente cercanas eh, en, en esta parte, definitivamente no están todavía saturadas. El mercado inmobiliario es un mercado muy interesante porque realmente presenta muchísimas paradojas que, que yo creo merece un programa especial para entender todo lo que está ocurriendo en este mercado inmobiliario, en el caso de Ciudad Juárez, donde... La vivienda está subiendo verdaderamente de una manera drástica. Y digo drástica y no, no, no exagero, eh, está a nivel nacional colocado como dentro de uno de los 10 municipios que tiene el mayor crecimiento en valor anualmente, eh, donde se situó, si no mal recuerdo, en eh, un incremento anual de 9,1%. O sea, es decir, el valor de la vivienda en Ciudad Juárez anualmente, al menos hasta el 2021, subía 9.1% en relación con su año anterior. Si se fijan, muy por encima con todo y que hay inflación de la inflación. La inflación que se registró fue de 7%. Entonces, en cierta manera, pues eh, si, si se trata a lo mejor de invertir, no es mal negocio invertir en vivienda en Ciudad Juárez. Nada más que si los precios, obviamente, eh, al menos ya para el ciudadano común y corriente, ya es, es una cuestión desorbitada en el sentido de que eh, definitivamente hay que invertir mucho para poder comprar una casa y a veces el ingreso de una persona no es suficiente sino que tienen que sumar dos ingresos para poder comprar una casa. Son de las cuestiones, digamos, que se van presentando, eh, este en todo el país está ese fenómeno, sin embargo, Juárez está dentro de estos, de, de los que tuvo mayor crecimiento el valor de las viviendas, ¿no? Pero que comento que eso sí es algo que tendría que revisarse. Eh, más a detalle, porque sí, de verdad, es, es paradójico eh, cómo se están dando esos precios en una población donde definitivamente los sueldos y los ingresos de esta población no alcanzan o al menos en números no dan para comprar eh, casas de estos valores. Eh, por otro lado, eh, y, y regresando un poquito a los números de la situación geográfica que presentan estos tres municipios, hay otro punto que favorece mucho a Ciudad Juárez y especialmente para las inversiones. Y de estos números que les decía, no solamente la población obviamente es atractivo cuando alguien quiere invertir en un lugar, no solamente la densidad poblacional es atractivo para alguien que quiere invertir, sino también la población económicamente activa mayor de 15 años. Hay que recordar que esta población económicamente activa, pues es población que eh, trabaja o que anda en busca de trabajo. O sea, es, normalmente eh, estamos hablando de... de, de, de de personas que van a estar moviendo la economía de, de, de un país. Y aquí en este caso, bueno, de un país o de una región, la que tiene mayor proporción de estas tres, es eh, con, con, eh, con población económicamente activa, de estas tres es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez presenta el 65.95%, eh, Chihuahua tiene el 61.66% y el Condado del Paso tiene el 59.30%. Algo que definitivamente... Toman mucho y, y que se revisan los inversionistas antes de hacer cualquier tipo de inversiones. Porque en cierta manera es, ob obviamente, el, el número de personas disponibles para eh, ser susceptibles de trabajar en algún tipo de, de, de empresa. Eh, yo entiendo que, obviamente, eh, y como ya lo ha dicho a, a lo mejor Index en repetidas veces tenemos un déficit, dicen que, que de mano de obra. Yo... Mm, Todavía tengo mis dudas de que tengamos un déficit que nos falte a la, a la mejor personas para trabajar. Tal vez lo que tengamos son empresas que no han podido atraer a las personas para sus trabajos y, y mucho tendrá que ver seguramente el sueldo, porque no nada más es, es, es que ofrezcan el trabajo y alguien tenga que venir a trabajar. Sí, obviamente si no le conviene, pues simplemente no es. Entonces ahí en ese sentido yo difiero un poquito de lo que a veces dice Index, que, que tenemos un déficit de personas. Tal vez lo que no tengamos son empresas que realmente estén ofreciendo el sueldo o las prestaciones necesarias como para convencer a alguien que, que tenga o que, quiera, o que quiera ir a trabajar con ellos. ¿no? En ese sentido, recuerdo que hace, y también yo creo que es tela de otro, de otro programa, porque sí si hay muchísima información, se hizo un estudio precisamente junto con el IMIP hace cerca de 12 años, o yo creo que un poquito más, tal vez 15 años, donde presentaban la misma situación eh, la, las empresas, principalmente las maquiladoras, donde decían que había un déficit de personal para, para ocupar las plazas, y ellos ellos pedían que, que se trajeran personas de otros municipios. Ahorita vamos a ver también los números de migración, para que vean que, que también eh, ese, esa idea de que Juárez como polo de atracción, pues obviamente sí fue un polo de atracción importante de personas, sin embargo ha ido disminuyendo esa esa esa captación, vamos a decir, de personas de, de otros lados o esa migración, como, como se había tenido en años anteriores. Pero eh, eh, regresando al tema de las, de las empresas que, que decían que había un déficit, eh, se hizo un estudio y el estudio mostraba que, que efectivamente había menor cantidad de personas disponibles o más que disponibles dispuestas a trabajar y precisamente había un grupo importante de personas que eran mujeres a más de casa que de alguna manera preferían eh, permanecer dentro de sus casas o, o, o dedicarse al hogar en lugar de ir a trabajar porque no, no les era atractivo del todo eh, las prestaciones que daban o no les era atractivo a lo mejor la actividad que estaban ofreciendo en, en algunos campos, porque es decir, eh, son personas que son eh, económicamente activas o que pudieran sumarse a, a la actividad económica, pero de alguna manera no lo hacen porque prefieren estar en su casa ya que pues, no se les hace atractivo. Entonces, les comento que eso es un dato interesante que sí hay que estar viendo y, y, y revisando porque eh, pues, eh, ha oído, bueno, obviamente, de, de diferentes tipos de planes, desde eh, hacer dormitorios cerca de, de, de, de las empresas para facilitarle el, el camino a los trabajadores, hasta, bueno, y, y ideas que, que se llegaron a presentar hace más de 10, 15 años, donde atraer gente y y ponerlas en, en, en determinados lugares para poder eh, ofrecerles trabajo, cosa que obviamente nunca se concretó, evidentemente es algo muy complejo, y que eh, a veces pudiera prestarse a, a malas interpretaciones, nunca se concretaron esos planes, pero sí hay una queja continua de las empresas, y, y más de las grandes, yo creo que de las medianas y de las pequeñas, para contratar personal, eh, sobre todo personal no calificado, entonces vamos a ir viendo esos números para que nos demos una idea de cuál es el perfil de sociodemográfico de ese cuarense que hoy en día tenemos. En cuanto a los números de, de nuestra población en el municipio, les había comentado que tenemos 1.518.000 habitantes y de ese la proporción más o menos entre hombres y mujeres es del 49.78% hombres y 50.22% eh, de mujeres. Es por poquito más eh, grande el, el porcentaje de mujeres que de hombres en nuestro municipio. Eh, nada nada por encima de la media. En realidad, eh, a, a nivel nacional, la media es 51-49. Nosotros estamos por, por décimas eh, este, saliéndonos de, de esa media, teniendo más o menos una población pues, eh, este, casi 50-50. Obviamente no será así es raro el municipio que tenga o la, o la población que tenga un 50-50 cerrado, pero evidentemente la carga es hacia las mujeres, donde hay mayor número de mujeres en nuestro municipio que de hombres, por poco. La, la edad mediana que tenemos aquí en, en, en, la, en nuestra comunidad es de 28 años y esto vuelve a ser como un motor o, o una parte atractiva para las personas que están buscando un lugar donde establecer su negocio, ya que esta situación, la mediana de, de la edad, o si quieren la media, obviamente cuando hablamos de poblaciones, hablar de un promedio hablar de media es algo complicado, ya que las, las, este, las poblaciones no necesariamente son poblaciones normales que podamos partir en un promedio, y en este caso la, la unidad estadística más correcta para, para esta situación es la mediana la mediana hay que recordar nos parte la muestra exactamente en dos ¿no? exactamente en el punto donde tienen que ser dos y en este caso son 28 años y 28 años eh, que, que sigue siendo atractivo porque en unos años, en unos años más el problema de la vejez se va a convertir verdaderamente en un tema que, que va a mover no solamente a las empresas en busca de trabajadores sino también va a mover los números de la economía ya que Habrá, habrá poblaciones, digo, como siempre hemos visto no y siempre se nos ha puesto el ejemplo de, de, de Europa, donde ya el número de, de personas de, de la tercera edad es, es eh, cada vez más grande y el número de, de niños va disminuyendo cada año. Obviamente va a llegar un punto en que la economía pues tenga que eh, obviamente detenerse un poco o ralentizarse un poco ya que el mayor número de personas eh, de la población no trabaja o más bien depende de cuidados que tendrán que proveer las personas que trabajan la población económicamente activa y si esa población disminuye drásticamente pues obviamente hay problemas pero no nos vayamos tan lejos en el caso de, de, de América Latina Cuba va a ser en los próximos 15 años eh, la población más longeva no solamente más longeva sino con, edad, con la mayor edad que tenga dentro de su población, lo cual va a poner en riesgo y en serio, en, en serio riesgos su sistema de salud, porque habrá más gente obviamente demandando servicios de salud que gente con la capacidad de sostener no solamente la economía, sino también de proveer un sistema de salud que tenga la capacidad de atender a las personas mayores. En este sentido Juárez pues todavía eh, sigue siendo y en general México un, un país atractivo, eh, decir, que es todavía un país joven, eh, joven en, en, en este sentido, donde pues todavía eh, este, va a tener mano a lo mejor de, de personas que puedan trabajar, obviamente dependiendo de la actividad que se tenga. Y eh, en este sentido, eh, en otro dato, el 45.3% eh, de la población total de, de nuestra comunidad es dependiente. O sea, cuando decimos dependiente, obviamente se presenta en cualquiera de estos dos rubros, tanto que sea estos dos grupos, perdón, tanto niños que todavía no están en edad ni de trabajar ni de valerse por sí mismos, como de personas mayores que ya requieran cuidados y que ya no pertenezcan, digamos, a la a la a, a la, a la población que, que nos permita, eh, obviamente, trabajar. Y aquí nos está haciendo una, una señal, eh, Arturo, sacó la tarjeta roja de repente,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 40000 mil watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias, una estación de Radiorama. ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El link es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deporte. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo.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 ¿Qué tal? Regresamos de aquí solo negocios. Mi nombre es Manuel García y estábamos platicando precisamente de las cifras que nos está, eh, pues, juntando o, o vamos a decir copilando en la radiografía socioeconómica del municipio de Ciudad Juárez, cifras verdaderamente interesantes. Un documento que, que de verdad recomiendo mucho eh, que revisen, ya sea en versión de internet o, o que se haga directamente ahí en el IMIP. Es un esfuerzo, yo creo que muy loable de, de, de esta institución donde copila los datos más relevantes obviamente eh, de diferentes disciplinas o diferentes temas, todos de gran importancia obviamente para el ciudadano común y corriente que quiere entender verdaderamente el entorno en el cual estamos viviendo en este municipio. Y bueno, estamos platicando precisamente de, de, de las edades y de la población económicamente activa y obviamente de la población dependiente que existe en Ciudad Juárez, habíamos dicho que el 45.31% de, de la población total de, de nuestro municipio es dependiente porque pertenecía a cualquiera de estos dos grupos, no ya sea o grupos de niños o grupos de personas mayores que ya no estaban dentro de la actividad económica y que de alguna manera dependían ahora de que trabajaran otras personas o estar al cuidado de otras personas, lo cual están en números, eh, eh, este vamos a decir, en general normales eh, a, a otras poblaciones. Les comentaba que si esto lo comparábamos con otros con otros países o, o ciudades grandes, veríamos que los números de Juárez son bastante, bastante buenos en ese sentido en cuanto a la población. Ahora, eh, un dato que quería platicar precisamente es de la edad promedio eh, de jefe o jefa de hogar en el municipio de Juárez. Eh, hemos notado en, en los últimos eh, 10, 15 años, que obviamente el concepto de lo que eh, se entiende como familia, el concepto obviamente social de, de que es la unidad básica, obviamente no ha cambiado, pero la composición de lo que se decían sobre todo grupos pro vida acerca de lo que es la familia tradicional o debiera ser la familia tradicional, nos damos cuenta que ha cambiado. Y ha cambiado, esto no significa que sea algo malo, que sea algo bueno, simplemente ha cambiado, como todo eh, eh, en este mundo y en esta vida tiene que cambiar. No quiere decir que esto sea algo malo, ni tampoco que sea algo bueno, es algo normal, precisamente del cambio. Y entonces nos damos cuenta que hoy tenemos familias, obviamente, de diferentes tipos, ¿no? Y en este sentido eh, todas son obviamente igual de respetables, todas con los mismos derechos Y, y todas obviamente no tendrían por qué sorprendernos ¿no? es, de, es decir, eh, nos vamos a encontrar familias compuestas a lo mejor por dos padres una, una padre y una madre, a lo mejor familias donde van a estar nada más a lo mejor una madre o un padre O dos, dos eh, mujeres o dos hombres o a lo mejor eh, las famosas familias ensambladas donde a lo mejor se está juntando el matrimonio, se están juntando dos personas que antiguamente estaban casadas, se juntan y ahora también tienen de este hijos por por separado. ¿no? Y todos son igualmente de, de valiosos y todos tienen también y ostentan el nombre de familia. No como lo han hecho eh, algunos grupos, hacer creer eh, que, que simplemente la familia tendría que tener una, una normalidad y, y que esa normalidad tendría que ser, eh, este, digamos, respetada y todas las demás son situaciones diferentes ¿no? en realidad yo creo que aquí lo interesante es ver precisamente cómo se ha cambiado esa idea de familia y aquí en este caso la radiografía nos muestra uno de los cambios importantes la edad promedio y, y, y nos presenta un cuadrito muy interesante de, de edad y, y sexo del jefe del hogar en el municipio de Ciudad Juárez y vemos que cada vez eh, es, es, es más común que el, la cabeza del hogar de, de, de, de, en el municipio de Juárez sea una mujer, ¿no? Y, y, y es curioso porque también hay, hay que notar aquí eh, que definitivamente es un hecho, y hay estudios que, que así lo sustentan, la mujer vive más que el hombre, definitivamente, ¿no? Entonces, ya el hecho de ser hombre nos implica un porcentaje o en promedio eh, este, de que menor de, de vida en años, ¿no? Y, y lo podemos ver en esta tabla porque presenta una tabla precisamente donde se muestra la edad promedio del jefe de familia por grupos de edades, ¿no? que va de 15 a 19 años, 20 a 24 y así sucesivamente. Y nos vamos viendo que, que el grupo más grande, o sea, es decir, donde tenemos el mayor número de familias o el mayor número de jefes de familia es el grupo de 45 a 49 años teniendo la edad promedio del jefe o jefa, 47 años. Es el grupo donde nos vamos a encontrar con mayor jefe de familia, 40, eh, este, 47 años, y eso por igual, tanto hombres como mujeres. En este sentido, por mucho, todavía siguen siendo los hombres, en el caso del municipio de Ciudad Juárez, la cabeza de familia. O sea, es, es decir, eh, tienen un número superior eh, donde la mujer, en este caso en el grupo, pues llega casi más o menos al 3 3.5 de los hogares y eh, este en el caso de los hombres están mm, cerca del 9 10 por eh, en ese sentido todavía eh, está así pero es cada vez se, se nota un crecimiento más grande donde una mujer es la cabeza precisamente de la familia y siendo los hombres más jóvenes con 46 años y las mujeres con 50 años en este caso en promedio. Las mujeres eh, se convierten en cabeza eh, obviamente con el, con el grupo más grande con 50 años en, en, este, en esta parte y de ahí vemos que va disminuyendo el, el, el, la proporción de hombres gradualmente hasta donde 60 a 64 años se va acercando casi a, a, la, a la proporción de, de hombres y mujeres o sea es decir que se convierten en cabeza o que son cabeza de, de, de familia a los 65 69 ya prácticamente están 50 50 y 70 a 74 así lo vamos llevando hasta que llega a los 80 años donde la proporción de las mujeres son mayores que la de los hombres en ese sentido, porque la esperanza de vida de los hombres es menor a la que, a la que tienen las mujeres. Pero sí definitivamente se ve un crecimiento, un crecimiento importante eh, en, el, en el número eh, de familias que están lideradas o que la cabeza es una mujer. En proporciones, estamos hablando que el 69.50% de los hogares en Ciudad Juárez, tienen una jefatura masculina contra un 30.50 de los hogares que tienen una jefatura femenina y este número pareciera obviamente en contraposición al masculino como un número pequeño pero la realidad es que no es así, hablar que 30% de los hogares eh, eh, en Ciudad Juárez o sea prácticamente uno de cada tres hogares está eh, liderado o, o tiene la cabeza eh, este, del hogar una mujer entonces yo creo que es un punto importante que va que va teniendo relevancia, obviamente ganando espacios no solamente en la parte económica, sino también en la cuestión social y obviamente también en las decisiones en la mujer. Eh, y, y esto obviamente se puede presentar por diferentes cuestiones sociales, pero lo importante yo creo señalar es que eh, ya un 30 de los hogares en Ciudad Juárez eh, tienen una jefatura femenina y, y, y es yo creo que es importante sobre todo para los políticos que tomen en cuenta este punto Porque al final del día cuando tengan que estar hablando de sus propuestas a alguien a la cabeza de familia No están dirigiéndose al papá tradicional o al hombre, sino a una mujer Entonces es, es eh, importante tenerlo aquí en este, en este municipio Sería interesante contrastarlo a lo mejor con otros municipios eh, no solamente en el Estado, sino también en el país, pero yo creo que la proporción es, es bastante, bastante grande en, en este municipio. Otro de los temas eh, importantes, ah, y también para mencionarlo en la cuestión económica, obviamente el, el, eh, hablar que, que la mujer es la cabeza femenina, perdón, es la cabeza de, de, la, de la familia, o sea, o, o el hogar, vamos a decir, esa cabeza es es, es femenina, obviamente también nos habla de los mercados que van a estar abriendo constantemente porque muchos, como les mencionaba ahorita, que los políticos tendrían que hacer propuestas para las cuestiones sociales o obviamente o las cuestiones en Ciudad Juárez para poder ganar votos porque al final del día la cabeza va a ser una mujer también así los diferentes empresarios y diferentes marcas y diferentes productos verán que dentro de los roles, sobre todo en los que tomen decisiones para ver qué productos se compran y los que no Van a ser una mujer Normalmente normalmente ya, ya lo son, o sea, cuando van las mujeres A comprar el mandado, a lo mejor por este Rol que a veces tienen donde el hombre A veces jugaba la cuestión o, o el rol De proveedor y la mujer decidía Qué producto tenían, hoy en día Esa decisión es más fuerte porque al final del día La mujer va a estar en la capacidad No solamente económica Sino también de decisión de comprar Un producto determinado Entonces digo, son cosas importantes que se deben De tomar en cuenta, sobre todo eh, ya no solamente en, en, en las cuestiones económicas de inclusión, sino también para hacer negocios. Y bueno, en otro de los puntos también eh, importantes, ya un poquito cerrando de, de esos números en la cuestión de sociedad, y viendo otro de los, de los temas que, que ha sido tema en, en, en Juárez, por su situación geográfica de frontera, es eh, precisamente el, la situación de la migración. Y dentro de la migración, obviamente, es sabido que desde que Juárez es frontera presenta una población inmigrante eh, y a veces eh, decían una población flotante que, que, que terminaban convirtiéndose en, en, en ciudadanos o terminaban avecinándose en, en la ciudad. Y, y de esta manera, pues obviamente la población de personas que no nacieron en el municipio se convertía en, en un número cada vez mayor y cada vez eh, más grande. Entonces, dentro de ese tema, obviamente los números siempre es importante revisarlos para poder entender la dinámica que tiene esta ciudad. Y también asimismo poder entender realmente qué somos y qué no somos, porque al final del día eh, una cosa es importante y es que en Ciudad Juárez la mayoría de, de, de, de los ciudadanos eh, provienen de otros de otras eh, latitudes, principalmente del país, pero al final del día la mayoría de la población o muchas personas de la población no, no son originarios de esta ciudad. En este sentido, eh, la radiografía socioeconómica del IMIP nos indica que uno de cada tres habitantes en el municipio de Juárez es inmigrante, nació en otra entidad o nació en otro país, cosa que también eh, no es una cifra desdeñable, es una cifra obviamente importante porque estamos hablando de cerca, bueno más bien de poco más del 30%, eh, del 30 de la población Estamos hablando cerca del 33% de la población que no nació en, en, en esta ciudad y que a lo largo de su vida migró en algún punto por las diferentes razones que también ahorita vamos a ver las situaciones que trajeron a diferentes migrantes a esta ciudad y que terminó asentándose en esta, en, en, en esta ciudad. Yo creo que eso es una de las ventajas y, y, y, y lo digo sinceramente, uno una de los grandes atributos que tiene Ciudad Juárez y es que al tener flujos grandes de migración ha formado eh, la, la, la ideología del juarense como una ideología más abierta y más progresista que el resto de otras entidades. Uno puede visitar diferentes municipios y, y puede notar que la gente a veces está más cerrada a diferentes ideas o, o, o cambios dentro de su población. Aquí en Ciudad Juárez es todo lo contrario. Aquí en Ciudad Juárez es una ciudad que es eh, que está obviamente abierta a la migración y además es eh, presentan los mayores números de tolerancia. Tolerancia en el sentido que, que pueden perfectamente trabajar personas de distintas ciudades o diferentes municipios y que el, el, el hecho de que sea la persona de fuera no es un impedimento o una, una forma de señalar a la persona simplemente para eh, demostrarlo como algo diferente. Aquí yo creo que la manera en que el, el cuarense se, se precisamente se integra y permite obviamente que las demás poblaciones se vayan integrando es ejemplar en comparación obviamente del país ¿Sí? entonces aquí nos estamos viendo rápidamente un corte, Va, vamos a un corte, regresamos en un minuto regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Solo Negocios en la, en la última recta o en el último segmento. Eh, les recordamos... Seguirnos y darle like a nuestra página oficial Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y activar obviamente la campana de notificación para que pues, les vaya avisando ¿no? cuando se vaya activando el video del programa favorito que usted tenga. Y bueno, regresando, estábamos hablando antes de irnos a corte de, de esta distribución, a lo mejor en cuanto a números eh, que nos indica la radiografía socioeconómica del de IMIP, este documento que les platicaba que de verdad vale la pena conseguir. O, o consultar si quieren en internet, eh, son datos que, que va a requerir o en algún momento si quiere hasta en, en sus ratos de ocio lea y va a encontrar números muy muy interesantes en diferentes temas y estábamos hablando del tema precisamente de inmigración, uno de los puntos importantes cuando hablamos de Ciudad Juárez del número de, de inmigrantes que tenemos y que en cierta manera de una u otra forma todos somos migrantes de alguna de alguna forma en esta ciudad, en este país o a lo mejor dentro de este mundo. Y dentro de esa distribución porcentual, estamos eh, hablando de, de, de la población que teníamos de, de otros estados. Eh, normalmente tenemos y a veces lo podemos escuchar en, en, en estereotipos que, que han estado dando por muchísimos años en, en algunos casos a las diferentes poblaciones o a las diferentes migraciones que ha tenido eh, eh, esta ciudad de diferentes entidades. Eh, nos llama la atención que, que el, el número o el porcentaje mayor de personas de otra población en Ciudad Juárez, contrario a lo que piensan algunos, el, el, la población mayor proviene de Durango. El 25% de los migrantes que tenemos en, en, en, en nuestro municipio provienen de algún municipio de Durango. O sea, de alguna parte de Durango, eh, este, el 25% viene de ahí, Obviamente estamos hablando de cualquier eh, ola de, de inmigración que ha tenido a lo largo de, de la historia Ciudad Juárez. Tenemos un, un porcentaje importante de, de, de ciudadanos de ese estado. El segundo porcentaje más grande es de Veracruz, el 20% de los migrantes viene, viene de Veracruz. El 15% de Coahuila y de ahí pues, ya bajan a, a, a porcentajes muy menores, que vendría siendo Zacatecas el 8.87%. Eh, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. Y ya el, el, el 18% de, de, de los migrantes pues son de alguna otra entidad de, de, de otro estado que no es de los que anteriormente mencioné. Pero sí, sí definitivamente, podrán ustedes ver, y, y yo creo que lo podemos también notar, dentro de la gastronomía juarense, en los diferentes tipos de antojitos que podemos estar viendo o consumiendo en la calle, pues es este tipo de, de, de, de platillos ¿no? de, de estas entidades donde eh, nos van promocionando o nos van en, eh, este, de alguna manera compartiendo eh, todos y cada uno de los guisos que tienen por cada entidad entonces eh, con esto yo creo que podríamos ver eh, un panorama general nada más quisiera antes porque se nos está yendo ya el, ya el tiempo muy rápido Dar un panorama general de estos números en una cuestión de salud que yo creo que es muy importante, aunque tal vez requiriera esto de, de, de unos números con mayor detalle, la, la parte de lo que fue el COVID. El COVID y cómo nos pegó a los juarenses, ya hay obviamente datos para poder saber eh, este más o menos cómo enfrentamos esta pandemia y dónde fue donde nos generó a lo mejor mayor número de estragos, este pues obviamente como lo sabemos esta situación del COVID a todo mundo, no, no creo que, que alguien haya dicho que no se, no se vio afectado por el COVID de diferentes maneras, en cuestión de salud, a lo mejor por la pérdida de un familiar, de un amigo, a lo mejor eh, este, de una persona cercana a ustedes, o en la cuestión económica, o en la, a lo mejor en la cuestión educativa. De alguna manera nos vimos afectados en mayor o menor medida por el COVID. Y aquí ya hay algunos algunos eh, datos que, que eh, empiezan a, a, a darnos acerca de, de, del COVID y, y de cómo nos, nos, nos fue afectando. En esta situación. Entonces, dentro de estos de estos números que, que podemos estar viendo y que y que nos podrían llamar la atención, es que eh, curiosamente los números que nos dieron y que recogen ahora ya la radiografía que va del primero de marzo del 2020 al primero de enero del 2022, se registraron nada más en Ciudad Juárez 39.135 casos confirmados que fueron eh, más o menos las personas que salieron positivas en, en, en el COVID y en el caso de defunciones de las pérdidas fueron 4.375 en, en el caso de los confirmados eh, en mayor proporción no es así un número muy dramático pero al final del día es una mayor proporción las mujeres fue el grupo que tuvo mayor número de casos confirmados con un 51.28% de, de, de estos casos y el resto el 48.72 fueron hombres en ese sentido las mujeres fue el grupo que más afectó el COVID por poco más en la cuestión de casos confirmados sin embargo en el caso de las defunciones en, en, en el caso de, de, de, de pérdidas o, o números que tuvimos que lamentar los hombres fue el grupo que mayor pérdida tuvo de los 4.375 defunciones registradas en este periodo de marzo del 2020 al 31 de enero del 22, el 60% de las defunciones fueron hombres y el 39,63% mujeres. O sea, estamos hablando de 40% eh, mujeres y 60% hombres, siendo que las mujeres tenían un porcentaje mayor de casos confirmados. Entonces, eh, Dentro de, de, de estos años, el 2020 fue el, el, el año que más nos pegó a nuestra comunidad, donde los casos confirmados fueron 21,195 y las defunciones fueron 3,384. O sea, el grueso de las defunciones por COVID en el caso de Ciudad Juárez se presentaron en el 2020. En el 2021 eh, solamente tuvimos, y digo solamente, porque evidentemente... Eh, en el 2020 fue algo realmente eh, pues una cifra bastante grande eh, El número de casos confirmados solamente fueron 9186 eh, Recordando que en el 2020 fueron 21.000 Y de defunciones no llegamos eh, ni siquiera a las mil En el caso del, del, del, del 2021 fueron 751 de funciones. En el 2022 eh, tuvimos casos confirmados 8.754, ya un poquito menor que, que, que el 2021, y de funciones sí bajaron drásticamente a 240. Es decir, aquí tenemos el efecto obviamente que eh, aparece la vacuna y nos y pasamos de, de, de un número que verdaderamente era grande, 3.384 en el 2020. Eh, eh, bajamos completamente a 240 en el 2022 O sea, es decir, bueno, hasta donde, hasta donde iba, habíamos llegado Obviamente que es en este caso enero ¿no? También obviamente hay que recordar que en enero hubo una ola muy grande De, de casos confirmados eh, Pero las defunciones no fueron al, al, al, la, en la misma proporción que son los 8,754 que, que se nos presentaron en este año y, y que estamos hablando de, más de casi casi de un mes. ¿no? Sin embargo, eh, como les decía, los números de, de, de funciones, de, de datos que lamentar, pues afortunadamente no, no, no fueron grandes. No fueron grandes y, y este, yo creo que en esta parte no, no, nos, fue, no nos fue tan mal. Al, al final del día, eh, dentro del Estado eh, eh, y dentro de los que... Eh, de los números que teníamos Obviamente los números más grandes Se presentaron aquí en Ciudad Juárez Dentro de, de, de, del estado de Chihuahua Al final del día teniendo una población Como ya vimos de las más importantes Era, era lógico que tuviéramos El mayor número de, de, de casos confirmados En este caso De los casos confirmados Para que nos demos una idea De cómo cómo se estuvieron dando Ya ya ya los números Yo sé que nosotros lo vivimos en, en carne propia en, Pero pero a lo mejor no pudimos ver los números de una forma general, de los casos confirmados solamente eh, bueno el 81% fueron casos ambulatorios, o sea, es decir, que se atendieron en sus casas y que no necesariamente requirieron una atención para ir al hospital y solamente el 18.23% fueron casos, en el caso de los confirmados, que requirieron de algún tipo de hospitalización. Entonces, realmente tener los hospitales saturados, eh, eh, sí, evidentemente los tuvimos, pero obedecían, si se fijan, en un número muy bajo en relación al número de casos confirmados que teníamos en la ciudad. En cuanto a las defunciones, en el caso de las defunciones, el, el 7.89%, o sea, las menos, fueron ambulatorias y el 90% de las personas que fallecieron por covid en, en estos años fueron hospitalizadas, o sea es decir, ya prácticamente el, el hospital o el sistema de salud era utilizado eh, solamente para eh, cuestiones ya graves eh, o, o verdaderamente graves, entonces con esto me despido y con esto cortamos porque ya definitivamente el tiempo eh, nos consumió, le agradezco definitivamente su, su atención, la, le agradezco su paciencia y nos escuchamos el próximo martes en este mismo espacio y en esta misma hora